Previamente en Milarepa, el pequeño Milarepa ha recorrido un largo camino. Fue un niño rodeado de amor y abundancia. Luego, un joven desposeído y maltratado por sus tíos. Queriendo vengarse, asesinó usando hechicería. Arrepentido por sus acciones dañinas, Milarepa buscó durante años un maestro que le enseñara cómo liberar su mente para siempre de cualquier forma de violencia y sufrimiento. Así encontró a su maestro Marpa, quien le hizo construir y desmantelar torres aparentemente sin sentido y le expulsó una y otra vez de las enseñanzas que anhelaba. Cuando Marpa vio que Milarepa había purificado sus acciones negativas, y fortalecido su determinación, le brindó las instrucciones para iluminarse en esta vida. Milarepa permanece durante meses retirado en cuevas, practicando con fervor lo que Marpa le enseña. Conmovido por un sueño en que ve muerta a su madre, Milarepa se despide de su amado maestro y toma camino hacia su tierra natal con la esperanza de ver a su mamá una vez más. Buenos días. Cuando Milarepa llega repentinamente al cuarto de Marpa contando su sueño muy agitado queriendo regresar a ver a su mamá y al lugar, lugar donde había nacido, Marpa le comenta, tú te alababas de ser alguien que ya había abandonado estos pensamientos. Qué tanta, tanto ruido ahora. Y Milanepa había estado haciendo, progresando muy bien ahí cerca a, cerca a uh, la casa de Marpa. No sorry. Sorry. Sorry. Y Cuando se despiden, Marpa este maestro tan rudo, <ríe> por así decirlo. No llora. y sí, es una, es una pérdida no estar con tu maestro para consultar cuando cosas surgen y sí, el vínculo muy, muy cercano, muy vivo. Y creo que es una pregunta importante que podemos estar contemplando mientras eh, vemos que sigue en la vida de Milarepa. ¿Por qué Marpa le, de, le, le dice de regresar a su casa? Marpa ya le comenta que sería difícil que tú vuelvas a ver a tu mamá. Marpa no piensa que va a haber una reunión. Sé que los pensamientos de nostalgia, de de pensamiento de tu lugar natal y querer ver, esto son es distracción, sino obstáculo en el tipo de meditación que Mirarepa está haciendo. ¿Por qué le deja ir? Yo creo que es una, una pregunta que podemos estar contemplando. Marpa es un increíble maestro y podemos aprender mucho simplemente observando como el guía a Milarepa. Milarepa regresa a la zona donde eh, vivía, es muy lejos, semanas caminando eh, y llega a la parte superior de la valle. Eh, llega hasta un punto desde lo cual se ve la casa y la casa aún desde la distancia se ve bastante arruinada. El dijo: Nuestra casa, casa antes era como un templo y ahora se ve arruinado y queda ahí mirando. Hay un grupo de jóvenes pastores con sus animales, cuidando los animales y Milarepa les pregunta. Primero les pregunta sobre la valle y qué hay aquí, cómo es esta valle y cuál es la historia y cuál es esta casa y cuál es esta casa y después le pregunta por su casa. ¿y esta casa ya. Y los pastores les dicen uff. No, esta casa tiene una historia muy fuerte. El papá falleció con un solo hijo no habiendo arreglado bien su testamento. Y los tíos le quitaron al hijo y a la mamá y la hija todos sus bienes. Él luego aprendió chamanismo y hecho hechizos horribles y con, cuentan que fallecieron mucha gente por magia negra y hubo granizadas que arruinaron toda la valle y desde entonces sentimos que sus protectores están aquí vigilando. dicen que la mamá falleció en aquella misma casa y ya que nadie quiere entrar es un territorio de fantasmas y dicen que su, su cadáver está ahí adentro todavía. La, la hija se fue dejando el cuerpo de la mamá así, está mendicando quién sabe dónde. Y el hijo me imagino que ya falleció porque nadie ha escuchado nada de él en muchos años. Y Milarepa les pregunta ¿y, y cuándo era que todo esto pasó? Y dijo que okay, esto es una memoria distante para la gente de acá. Yo nada más he oído de esto en, en los cuentos de los ancianos. Y me lo repetí, y lo de la mamá fallecer y la hija irse, han ah, de haber pasado unos ocho años desde aquel evento. Y ellos dicen: nadie se atreve a entrar a la casa. Estamos seguros que está bajo la protección de sus terribles protectores, de este tupacá, de este hijo. Nadie se atreve a entrar tú eres un yogui, si te atreves entra a ver qué hay". Tu papá totalmente movido decida quedarse, La, el sol se va, todos se van él puede ver que la gente está entrando a sus tiendas porque es lugar de nómadas y casas, entran sus tiendas y cuando ya no hay movimiento, él baja y sí entra a la casa. Lo que descubre, eh, él describe muy vividamente, es claro que la memoria visual es muy fresca, que ellos habían tenido un, una escritura importante, un sutra que se llama Ratnakuta, de varios tomos, volúmenes, tomos. Dijo que estaban tirados, hubo eh, donde llegan gotas de agua, got, goteras, ajá. y estaban medio lastimados por esto, pero ratones habían hecho sus nidos entre las páginas del texto. Y todo estaba decaído. Y dijo que vi una, un montón de trapos con eh, hierbas o pasto creciendo allá. Y lo, lo puso a. se puso a recoger agarra. Este montón de trapos y del montón caen huesos humanos. Y Mirarepa dijo que en el momento que vio esto y se dio, se dio cuenta que él estaba abrazando los restos de, de su madre, dijo que casi no, no pudo aguantar y estaba a punto de desmayarse del terrible dolor. En este momento de repente se recuerda las instrucciones que había recibido para cuidar a los difuntos. coloca los restos de su mamá de manera apropiada, se sienta y pone a hacer prácticas para, para ella. Entra en el estado de meditación necesario y hace todas las prácticas para, para su buen renacimiento, aunque haya fallecido hace ocho años, hace la práctica. después es, eh, decide que lo que sigue después, la eh, manera de cuidar a los restos es que va a hacer tomar sus huesos y hacer tzatzas, pequeñas estatuas de barro. En Tíbet se los hacen de barro. Es manera de convertir lo que es ya era el cuerpo, ahora lo conviertes en algo, imágenes sagradas, es manera de, de generar mérito para la persona. Y eh, Arregla empieza a atender y cuidar los, las escrituras y se da cuenta que en realidad no eran muy dañados y que las letras se veían muy claras, muy prístina todavía lo bueno es que el ambiente es muy seco. Así que limpia, los limpia todo de los restos de los animales y todo lo que hubo y toma un tomo con él, eh, recoge los huesos de su mamá en la falda de su, eh, de su ropa, su falda inferior, su falda, y piensa, que, piensa ir con su primer maestro, el que le enseñó a leer, Lugie Ken, el conocedor de los ocho nagas, este primer maestro de él. Y le quiere pedir ayuda en hacer los, las figuras, se necesita moldes y barro y todo o en simotes, pero se necesita saber hacerlo. Va con el maestro, el maestro ya no vive. Han pasado más que 20 años. Tardó 18 años en llegar con Marpa, varios años más han pasado, varios años más, más que 20 años. Y va con el hijo y le dije a hijo, yo quiero hacer. Tzatzas, estatuas eh, de, eh, de los huesos de mi mamá. Mm. Te ofrezco este, este tomo de la escritura, que es muy, muy. Lo, las escrituras en el Tíbet son muy valiosas, es una muy buena ofrenda. Dijo: Esto te ofrezco ahora y ayúdame en hacer los tzatzas. Y después te doy los demás". Y el hijo le dice, yo no quiero nada de ti, tus protectores estarán siguiendo tus, tus bienes y yo no quiero tener nada que ver con esto. Y Milarepa le dice, no, mis protectores no siguen mis pertenencias, no hay ningún riesgo. Él dijo, como sea, yo te con escritura, sin escritura, yo te ayudo en hacer los tzatzas. Así que Milarepa pasa un tiempo ahí con él, haciendo todas las, eh, todas las estatuas. Cuando termina este trabajo, eh, ya se quiere ir. Ponen las tzatzas en una estupa, esta estructura sagrada que hemos visto en el sueño de Naropa y ya se va a ir el hijo de su maestro le empieza a preguntar y que como ¿Cómo llegaste a ser así? ¿Eh? Básicamente le dice en la parte, la parte inicial de tu vida, ¿no? tú aprendiste chamanismo y, y destruiste mucho y luego ahora ya eres grande y estás practicando el Dharma sagrado. Esto realmente es algo sorprendente, cuéntanos de tu historia y Milarepa le cuenta a él y a su, eh, a su marido, la esposa. Mm, yo omití una cosa que yo quise compartir con ustedes. Justamente antes de ir a la casa de su primer maestro, ¿Sí? saliendo de la casa cuando había recogido la escritura, eh, y los huesos de su mamá, eh, antes de salir de la casa, canta un canto expresando su sentir. Y es la experiencia que, eh, que tiene al finalmente ya saber que no tiene padres, sus padres ya no están. Dice: Esencia del Buda Akshobhya, gran compasión. Marpa el traductor, como usted predijo en esta prisión de demonios que es mi tierra natal, impermanencia e ilusión como un maestro aparecen. Bendígame para que una gran convicción surja aquí en este excelente maestro. Cuando estuvieron los padres, yo el hijo no estaba. Ahora que el hijo está, los padres ya se han ido. Aún si coincidieran, carecería de sentido. A la cueva del diente del caballo blanco, iré a meditar y a practicar el Dharma sagrado que sí tiene sentido. Cualquier persona ilusoria que quiera puede tomar la tierra de mi padre, la casa de mi padre, los campos de mi padre y las otras cosas ilusorias del Samsara. Bondadoso Padre Marpa Lotzawa, bendice a este mendigo para que permanezca en la montaña en retiro y en este, en esta experiencia eh, eh, de la impermanencia. La impermanencia despedada, brutal. También Melarepa se está desprendiendo, desprendiendo de las cosas que le atan, incluso mentalmente. Y los retiros que había hecho en, en la área de la casa de Marpa, cerca de Marpa, eh, obviamente eran retiros muy importantes, pero retiros aislados, solitarios, lejos de tu maestro, ya es otra clase de experiencia. Y viviendo esto. viviendo esto con la experiencia fresca de saber que eh, sus padres no están con él, que es realmente solo. y Chogyang Trungpa Rinpoche describe la experiencia eh, de Milarepa en este punto, eh, que está llegando a una nueva relación eh, con el ego y una de las maneras que eh, Chogyang Trungpa Rinpoche descri describe Retiro, retiro solitario, eh, sobre todo del tipo que Milarepa estaba haciendo en esta fase, que uno llega al punto de no tener a qué o a quién culpar. Y esto es un punto muy importante en el camino, de dejar de culpar a cualquier otro por eh, tu sufrimiento. Mientras estamos eh, culpando a otros, no tenemos en nuestras manos la capacidad de cambiar, porque ellos lo hicieron son ellos quienes tienen el poder. Y el momento en el que Milarepa ve a su madre y al inicio está literalmente al punto de desmayarse, de no soportar esta terrible confrontación sus huesos. Ni siquiera sabes qué son los huesos y tú los agarras. De repente te das cuenta que lo que tienes en tus manos es ella, lo que se queda de ella. Y en este momento de... Ya finalmente tener que soltar este anhelo de regresar y ver a su mamá y estar con ella una vez más y tener esta reunión tan deseada, el momento en que de repente se recuerda, hay algo que yo puedo hacer para ella y sentarse y empezar a hacer la, las prácticas indicadas para los difuntos. Esta es una transición muy, muy importante. Y una de las cosas que sucede en algún momento en el camino espiritual es esta transformación con, en nuestra relación con los padres, y por extensión con todos los demás seres. Dejamos de buscar que nos den lo que buscamos, el abrazo, el cariño, la protección, etcétera. Dejamos de estar buscando esto de otras personas, incluso de nuestros padres, y simultáneamente cuando dejamos de buscar esto de ellos, dejamos de culparles cuando no lo recibimos o no recibimos suficiente de esto dejamos de sentir resentimiento porque no nos dieron, no nos dieron suficiente en el momento, en el tono y cantidad que quisimos, dejamos de estar en este empuje y jaloneo de apego y aversión, de querer conseguir o repulsar. Y en vez de estar culpándoles y buscando de otros, descubrimos que nosotros somos fuentes de esto para ellos. Nosotros podemos darle esto a ellos. y en el, en el camino budista esta transformación es importante. ¿No? En algún momento necesitamos dejar de quedarnos atrapados en lo que recibimos o no recibimos de los padres. Y el momento de ser adulto es el momento de avanzar en el camino y ver que uno tiene capacidad, oportunidad responsabilidad para estar ofreciendo cuidado a otros. Después de haber cuidado incluso sus huesos, depositadolos, habiendo hecho todos los rituales y la preparación, colocado las tzatzas en una estupa, eh, primero eh, el hijo le dije, quédate aquí unos días y cuéntanos de tu vida. Y Milarepa dice, yo no tengo tiempo para platicar, yo tengo que ir a practicar, tengo que ir a meditar". Y el hijo dijo, ok, está bien, pero quédate hoy noche, mañana te daré provisiones para tu práctica. Y cuando después pide que Milarepa cuente en detalle toda, la, toda su historia y explica su entrenamiento bajo marpa y esto le da una idea al hijo del tutor, pues aquí quédate con tu casa, tienes aquí también como marpa, tómate una buena esposa y aquí practiques y enseñes el dharma como marpa. Milarepa explica, la mamarpa se casó por el bien de los seres. Yo ni tengo la intención ni la capacidad de actuar así. Hacer esto sería como un conejo saltando pretendiendo ser león. Yo caería en un abismo y seguramente ese conejo moriría. Como sea, yo me he harté de las actividades mundanas del samsara. El deseo urgente que yo tengo es solo para poner en práctica las instrucciones que he recibido del Lama. La, la mera, el mero medular de las instrucciones del Lama son que yo me quede en las montañas meditando. Solo de esta manera pueda yo emular su vida. A través de la práctica yo puedo cumplir sus aspiraciones. A través de la práctica beneficiaré a las enseñanzas y a los seres. A través de la práctica mis padres serán, estarán a salvo. a través de la práctica mis propósitos también se cumplirán. Yo no sé nada excepto cómo practicar, no sirvo de nada que no sea práctica, no pienso en nada que no sea la práctica, en particular habiendo visto de cerca las ruinas de la casa de mis padres y toda la riqueza que ya ellos habían amontanado y protegido toda la vida, ha hecho que dentro de mí hay una intención feroz de practicar. Estoy quemando como fuego adentro. Para otros no tocados por tanta, tanto sufrimiento o indiferentes a los ciclos de muerte y renacimientos poco favorables, una vida cómoda les es suficiente. Pero estas mismas condiciones me obligan a practicar sin pensar en comida, ropa o reconocimiento. y después otra vez canta otra, otro canto. En la mañana eh, los hijos, el hijo del tutor y su esposa dan a Milarepa eh, una buena cantidad de comida que puede llevar con él a las cuevas. Y la comida en la cultura tibetana es bastante portátil. Eh, la harina eh, de cebada se puede combinar solo con agua o con mantequilla y uno puede vivir mucho tiempo solo de esto. La mantequilla se guarda en estas bolsas que les comenté y en este clima cuando es muy muy, muy muy alto, muy seco, poca bacteria, muy frío, se conserva mucho tiempo. Así que eh, la, los, el hijo le, les da mucha comida y les dije, les dice, eh, le dice a Milarepa, eh, toma esto para tu práctica. Dedica mérito para nosotros. Y esta, este reconocimiento de la relación entre quien sostiene la práctica de un gran yogi, de yogis, de practicantes, y el yogi tienen un vínculo muy estrecho a posibilitar el retiro de otros. Uno está participando en todo el mérito y ellos lo reconocen. Y esto ha sido la condición que ha, lo ha hecho posible el budismo en el Tíbet se mantuvo con tanta vida, frescura, realidad, que aun si mucha gente no practicaba y quizás incluso no guardaba mucha ética, sabían que era muy importante, era muy poderoso apoyar a la práctica de otros y por esto siempre hubo practicantes por ahí y quien tuvo el anhelo de practicar, lo pudo ir a hacer. Esta confianza que es muy valioso apoyar la práctica de otros, para ti, no solo para ellos, no solo para la sociedad, tú también estás participando en esto, estás sacando provecho de tu vida al posibilitar retiros serios de otros. Milarepa eh, va a la cueva eh, y ahí empieza a practicar, está practicando, practicando, muy sinceramente con la vividez de todo lo que ha vivido ahí. Después de mucho tiempo simplemente meditando, no haciendo otra cosa, todo, todo, tiene todo lo que necesita, tiene las bolsas de comida, está comiendo poco a poco, Agua encuentras donde sea y ahí solo. Finalmente cuando esta comida, las provisiones se agotan, eh, Milarepa decide salir y pedir, mendigar. Eh, él conscientemente quiere mantenerse lejos de su sus familiares, su tía, su tío, etcétera, saben que no va a tener una recepción muy cálida con ellos, así que va a las tiendas de, de la gente que está viviendo como nómada, porque sabe que sus tíos son gente de casa. Lo que no estaba tomando en cuenta es que cuando los campesinos habían visto la granizada, por todo este temor que tenían a los espíritus, habían quitado a sus tíos la casa y ellos cayeron en mucha mala, mala reputación, con mala relación con la gente del área y habían caído mucho. Se acerca una de estas tiendas y está pidiendo provisiones para su retiro yogui, pidiendo provisiones de lo más común y ordinario en el Tíbet, y cuando la tía se da cuenta que es él, le empieza a perseguir, furiosa. Él se da cuenta y empieza a correr para escapar, pero se tropiega, tropieza, tropieza. Tropieza una piedra y cae donde hay agua. Y dijo que casi me, me ahogue en aquel momento. Ella viene rabiosa. Además, y esto es otro factor muy común en el eh, Tíbet, eh, ella había, no solo que ella le persiguió, sino quizás más importante, soltó el perro. Los perros en el Tibet son no, no son como aquí donde tienen miedo de la gente, es al revés. Y les usaban como guardianos de, de casa de, y sobre todo de una tienda. Una tienda es totalmente expuesta, excepto que el perro no permite que nadie que no sea de la familia entre y son muy, muy peligrosos. Y que Va el perro hacia, hacia él. Y la mamá toma, agarra uno de los palos que está sosteniendo la tienda y lo toma para repetidamente golpear a él. Y un cuerpo después de estar sentado tanto tiempo comiendo lo peor que se encuentra, y fue realmente muy, muy, muy fuerte. Pero Milarepa logra levantarse y empieza a cantar, y canta versos describiendo cómo fue abusado de niño por los tíos, cómo él, su mamá, la hermana sufrieron, y después cuenta después de tantos años regresa y está can cantando de descubrir los huesos de su mamá, de descubrir la condición de la casa y de la valle. Y la tía no dice nada, una de las niñas que estaba ahí, una joven, se pone a llorar escuchando esto. La tía y la hija regresan a la tienda, dentro de la entran la tienda y después de un tiempo, aparentemente según Topaga, la tía aparentemente se sintió un poco de vergüenza o culpa y envió una amplia cantidad de provisiones. Sigue, eh, sigue mendiga mendigando porque la intención es de recoger lo más posible para regresar y ya no volver a salir otro largo rato. Sigue pidiendo y esta vez llega con el tío en otro, en otro lugar. Y el tío le dice, aunque yo, so, mi, yo soy viejo como un cadáver, tú eres exactamente quien yo estaba esperando ver. Y también se pone a, a atacarlo. Y ahora se pone, se pone grave. El tío no tiene esta chispa de culpa o vergüenza o autorreflexión lo quiere atacar porque, por las consecuencias de todo lo que había sucedido, es porque él había perdido su estatus y, por lo tanto, no muchos de sus recursos y sus hijos. Y en ese momento, ¿qué va a hacer Topagá? Esto ya es un poquito peligroso, él dice, él habla eh, como si estuviera llamando a sus protectores. Y dice, aun si yo muera, mis protectores siguen cumpliendo mis encomiendas. Y los demás agarran al tío y no permiten que el tío siga atacándolo, asaltándolo. Y así, esta es su experiencia regresar a pedir limosnas. Toma las provisiones, regresa a la cueva y piensa debe de irse de la área, sería peligroso ya que sus familiares saben que él está ahí, no sería muy propicio para que se quede peligroso para él y también ya puede haber mucha distracción con toda la drama que puede seguir. Está preparando para irse y tiene un sueño indicando que sería bueno que se quedara un poco. En este tiempo eh, se corre la voz, los, tías había, los tíos habían visto a Tupaga, regresó a Tupaga, está ahí practicando y en este momento su novia Jesse se da cuenta que está en el área y descubre dónde está y va a su cueva. Ella viene cargando buena comida, una bebida y viene a verlo. Ella le abraza y después se sienta y los dos lloran al verse, los dos lloran al, al verse y al contar lo que ha pasado. Ella le explica cómo la mamá falleció, cómo su hija se fue. Sí, perdón, su hermana se fue, ¿no? Peta, la hermana de Tupacá. Y después eh, Dese le, él, él pregunta a Dese porque en el Tíbet tú ves inmedi inmediatamente si una mujer está casada o no, porque hay una este delantal muy colorida, esto solo puedes traer si estás casada. Si no estás casada, no andas con esto. Así que es muy muy obvio de la primera vista que no es una mujer que se ha casado, o una mujer casada. Y él, él le pregunta ¿por qué después de tantos años no te has casado? casada. Ella dice, nadie quiso, temiendo tus protectores. Si alguien se casa con la novia de este hombre tan peligroso, no, mejor no. Ni siquiera entran en la casa por miedo de pero ella dice, pero aún aun si hubieran querido, yo no quería. Y después le dice, ¿qué piensas hacer con tu casa y con los campos? Y papá sabe exactamente qué ella está preguntando. Y dice, entendiendo sus intenciones, yo pensé, por la bondad de Marpa el traductor, yo no me he metido en vida matrimonial. O sea, gracias a su bondad yo he evitado estar involucrado en todo esto, lo que esto implica. Desde el punto de vista de Dharma es suficiente que yo le dedique plegarias, pero desde el punto de vista mundano debo de decirle algo para que se, sienten, se siente tranquila. Así que le dice, si ves a mi hermana, dele a ella la casa y los campos. en el entretiempo, úsalos tú, usa los campos tú. Si eh, descubres con certeza que mi hermana ya no vive, toma tú la casa y los campos". Y ella pregunta, ¿pero por qué no los necesitas para ti? Él dice, yo practico austeridades y busco comida como lo hacen los pájaros y los ratones, así que yo no tengo necesidad para campos. Moro en cuevas, en lugares aislados, así que no necesito una casa. Y aun si yo fuera el dueño del mundo entero, tendría que dejarlo todo al morir así que yo los dejo ahora para poder encontrar felicidad en esta vida y en las futuras. Ya que, al, ya que mi conducta al hacer esto es opuesta a lo de otros hombres, no piensas de mí que soy un hombre, puedes decir que ya no soy un hombre". Y ella le dice, o sea, ¿tu conductas contra a todos los demás que practican el Dharma? Porque ella obviamente está familiarizada con este modelo de tener una casa y hacer rituales y practicar el dharma mezclado con preocupaciones mundanas, ¿no? con, con tu campo, con tus bienes, con tu familia, con tu buena comida y además estás ahí practicando el dharma. O sea, ella dice, o sea, tú estás criticando todo esto, tú estás contra todo esto, y Milarepa dice, hay quienes en algún momento eh, cayeron en orgullo mundano, y basado en esto ya que sabían enseñar, habían estudiado unos cuantos libros religiosos, se deletaron en sus ganancias, en sus logros y en vencer a otros. Esta gente se llama practicantes de Dharma y se visten de hábitos dorados, pero todo el tiempo están buscando riqueza y fama exactamente como cualquier persona mundana. Yo doy la espalda a estos practicantes de Dharma y siempre lo haré. Pero hay otros practicantes de Dharma cuyas intenciones y acciones no son así, aunque aparezcan vestido en lo, la ropa de su tradición que no es mía, yo no veo sus acciones como contrarias a la mía, porque en nuestra meta fundamental estamos en armonía. Y Jesse dice, yo jamás he visto un practicante de Dharma que se ve tan miserable que tú. Tú estás vestido peor que cualquier mendigo. ¿Qué tipo de tradición religiosa se viste así? Y Mira Repa dice, esto es el vestido del mejor de las tradiciones religiosas. La tradición que se llama Abandonar las ocho preocupaciones mundanas para lograr la Budaedad en esta vida. Y Jesse dice, como dices tu práctica y manera de vestirte y la de ellos son totalmente opuestos. Aparentemente uno de los dos no son realmente practicantes del Dharma aun si los dos fueran, ambas fueran Dharma, yo elegiría, yo elegiría lo de ellos". Y Milarepa sigue diciéndoles que hay una diferencia incomparable entre lo que se puede lograr con esta forma de práctica y con la otra. Eso es lo que no estás viendo. Pero tú practica el Dharma que puedas. Y aun si no puedas, toma la casa y los campos, como ya te ofrecí. Y ya con esto que ella dice, yo no quiero ni tu casa ni tus campos, dáselas a tu hermana, yo practicaré el Dharma, sí, pero no seguiré un camino como el tuyo. Y con esto se va. Pero de esto corre la voz, esta es una valle, todos saben de todo. Y la tía escucha, a él no le interesa la casa y los campos, y va con él cargando muchas ofrendas de bebida, carne, comida, y le dice, mi sobrino el otro día yo me comporté tonta. Pero tú realmente eres un practicante de dharma, así que tú me debes de perdonar. Yo, tu tía, eh, voy a cultivar tus campos. Te traigo eh, provisiones. Y él dice, está bien, puedes cultivar los campos, nada más tráeme una cierta cantidad de harina de cebada por mes, quédate tú con lo demás. para alguien en su condición, esta es una oferta increíble, una oportunidad increíble. Y dice, sí, así haré. Y pasan unos cuantos meses y ella sí mensualmente le, le lleva la provisión que había indicado y ella se queda con todo lo demás. Son campos amplios, esto fue una familia rica. Eh, pero después de unos meses ella viene y dice, la gente está diciendo que eh, tú en cualquier momento me puedes estar echando hechizos y tus protectores de Dharma eh, me van a maltratar. Eh, tú no lo harías ¿verdad? Ella empieza a sentirse, este territorio es minado, hay que ver qué está pasando. Y él dice, ¿por qué haría yo esto? Ya que esto es, es labor virtuoso que estás haciendo, cultiva los campos y tráeme las provisiones ya con esto. Y él dice, bueno, de ser así, si no te importa, eh, ¿qué tal si juras un juramiento? Que no me echarías ninguna magia negra, ningún hechizo? Mirarepa dice, yo no sé cuál fue su intención, pero si le iba a ser feliz no tuve por qué no cumplir su petición, así que jura un juramiento. Y así sigue meditando. En cierto momento eh, tiene un sueño. Eh, había estado perseverando en su meditación pero no con mucha experiencia, no con muchos frutos y tuvo un sueño que estaba arrando una tierra muy muy dura, era muy muy difícil y en su sueño Marpa aparece en el cielo y le dice, siga arrando con diligencia. Aunque la tierra sea dura, eh, la debes de arrar". Y después le guió y logró cultivar eh, excelente cosecha. Y se despierta con gozo de este sueño, pero se dijo a él mismo, si ni siquiera los tontos se aferran a lo que pasa en los sueños, que son las proyección, proyecciones erróneas de las impresiones mentales, aparentemente yo soy más tonto que los tontos. <risa> Sin embargo lo tomé como una buena señal eh, que las cualidad, cualidades surgirían si yo continuara". Eh, y después canta otro, otra doja. Después, después de cantar, inmediatamente terminando el canto decide tiene que ir a, a finalmente a la cueva que Marpa le había indicado, hasta ahora sigue en la zona cerca de, su, de la casa. Y justamente en este tiempo aparece otra vez su tía la tía aparece otra vez. Ella viene cargando muchas, muchos bienes, eh, no solo comida sino eh, ropa, una manta, eh, y le comenta a Milarepa, esto es mi pago para tus campos. Tómalos y vaya a algún lugar donde no te, no te veré ni oiré ou, ou, nada de ti. Todos lo, la gente del pueblo me están diciendo: después de todo el daño que tú pagá nos ha hecho, tú sigues tratando con él. Debemos de matarte a ti y a él antes de que nos haga algo así que es mejor que te vayas. Y como sea, eh, ellos no tienen por qué matarme, eh, pero tú debes de entender, si te quedas aquí te matarán. Y mi Larepa dice que yo supe que no estaban diciendo esto, eh, pero yo pensé, si yo no actúo de acuerdo con el Dharma, ¿de qué sirve todo lo que estoy haciendo? Y pensé, él se dijo, eh, eh, yo, eh, yo no juré de no, esto no tiene sentido porque yo no juré de no atacar a las otras personas, sino solo a ella. Y como sea, estos juramentos son como, el juramento de un yogi es como un sueño. Una ilusión. No hay nada que me impide de enviar granizadas si esto fuera lo que yo quisiera, pero no es lo que quiero. Y después dice: ¿hacia quién? ¿Con quién cultivaría la paciencia? Si no tendría nadie que me enojara. ¿Y si yo moriría? esta misma noche, noche, ¿qué haría yo con estos campos? Se dice que la paciencia es un camino excelente hacia la budedad, y es gracias a mi tía y mis tíos yo he encontrado el Dharma auténtico. Para pagar esta enorme bondad que, nos, que me han mostrado, yo haré plegarias para que ellos logren la budedad muy pronto. Y para esta vida es apropiado que les regalo no solo los campos que me está pidiendo, sino la casa también. Así que él le dice a la tía, tomo el campo, tomo la casa, son tuyos. Y explica a la tía que... yo no necesito ninguna otra cosa excepto las instrucciones del ama para lograr la budedad en esta misma vida. Así que toma la casa del campo, él le canta, expresa su sentir en una doha. Y este momento de reconocer no necesita nada. Ya tiene todo lo que necesita. Y suelta. Ahora sí suelta. Y explica que en su... Eh, habiendo hecho esto, sintió tristeza. Sintió tristeza. De ya cerrar Todo este capítulo y de soltar todo esto, pero a la misma vez un enorme alivio. Y en este momento, Milarepa toma él mismo un, un voto personal muy, muy importante para todo lo que sigue. Se va a la nueva cueva, a la nueva cueva que Marpa le había indicado, Cacartazo la cueva eh, del eh, diente de caballo y hace este voto. Eh, este Prepara la cueva, entra a la cueva, entra a la zona y dice, eh, hasta yo, Mientras no haya logrado experiencia extraordinaria y logros, no bajaré a este lugar de retiro montañoso. No bajaré a buscar com comida aun si muera de hambre. No bajaré para ropa aun si muera de frío. No me involucraré en entretenimiento o distracción, aun si me muera de tristeza. No bajaré por un, so un solo dosis de medicina, aun si muera de enfermedad. Sin moverme ni siquiera un paso hacia las distracciones de esta vida. Lograré la budedad con mi cuerpo, palabra y mente no distraídos. Que los lamas y los yidams bendíganme a cumplir estos votos. Que los dakinis y protectores de dharma lleven a cabo su actividad iluminada. Ya que la muerte es mejor que tener una vida humana que no esté practicando, si yo actuara contra estos votos, que todos los protectores de dharma corten mi vida. Y que los lamas y los yidams, la, las eh, deidades que representan aspectos de la mente iluminada, eh, que los lamas y yidams me bendigan a encontrar el dharma auténtico en mí en esta vida y renacer en cualquier otra vida en un cuerpo humano capaz de practicar. Y aun si para nosotros quizás suena algo que uno declara firmemente, en un momento de mucha mucho sentimiento, de un momento muy intenso, y después sí, pero bueno, pues uno va ajustando. Milarepa se mantiene pegado a este voto. ¿Y qué él hace para cumplir el voto? Nos muestra en cada paso la increíble determinación. Y las vivencias increíbles que les les posibilitan para esto, para él. No hemos encontrado todavía a su hermana, pero ellas viene acercándose.